Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere que queréis mirar. Hoy vamos a ver un vídeo súper poderoso, súper bueno, en el cual os voy a decir cómo podéis generar hasta 1200 al mes con Content Locker. Atentos, el tráfico es gratuito. Yo os voy a dar un ejemplo con lo que yo sé hacer que es Content Locker de hacer dinero online pero tú puedes aplicarlo y usarlo para el nicho que más te guste dietas, relaciones, sorteos, lo que tú quieras yo te lo voy a mostrar con hacer dinero online porque es el nicho que yo domino a la perfección y es con el que me siento más cómoda no es Black Hat así que vas a tener que entregar el contenido que vayas a prometer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 Te invito a que te suscribas. Este es el momento. Dale click a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos tutoriales. Guarda este video en tu lista de reproducción favorita para que la tengas fácilmente localizable. Compártelo. Compártelo con tus amigos emprendedores y ponedlo en marcha. Es la mejor forma de empezar a generar ingresos. Por último, ahora mismo vete a darle like al video porque estoy segura de que te va a gustar. Y sin más dilación, vamos a ver cómo puedes generar 1200 al mes con Content Locker. Lo primero que vamos a necesitar es, obviamente, una red de Content Locker. La que tú quieras, CPA Grip, CPA Lead, AdWords Media, Movidea. Hay muchas redes de Content Locker. Tú eliges una, la que te guste, y aplicas para ella. En mi caso, en mi caso como yo ya estoy en CPA Grip, voy a usar esa red de CPA. Y vamos a ella. En CPA GRIP, como ves, aquí hay muchas ofertas. Aquí está para Estados Unidos, bla, bla, bla. Yo la voy a querer para Estados Unidos. Así que voy a poner Estados Unidos. Y ya sabes que la quiero porque pagan bien. Como pagan bien, pues yo elijo esta red. Lo segundo, la quiero para mobile. Mobile, mobile. Y la quiero email submit porque es sencillo de convertir. Y vamos a elegir la oferta... De Paypal, vamos a trabajar con la oferta de Paypal, vamos a dar clic en esta oferta, ves, vamos a copiar el enlace y la voy a llevar a un blog de notas voy a poner el content locker, es esta. es el content locker CPA Grit. tú lo pones con el que tú quieras ya está, ya lo tengo lo voy a cortar para que se vea bonito y me voy a ir a mi acortador este es mi acortador personal, le voy a dar a crear un link, voy a pegarlo lo copio, lo voy a copiar y lo voy a reservar en mi blog de notas. Ahí está cortado. Listo. Ahora me voy a construir el Content Locker. En CPA Grip, como ya tengo esta, lo voy a cerrar y me voy a ir a las ofertas de monetización y le voy a dar URL File Locker. Y aquí voy a crear un nuevo Locker. Acepto, continúo y como sabes... Como sabes, aquí tú puedes elegir la oferta. ¿Ves? Dice show offers. Le doy clic a show offers. Y voy a elegir la que ya tenía. Y vamos a elegir esta, la de PayPal. Todas las demás fuera. ¿Ves que aquí dice status live? Estas las voy a deshabilitar. Deshabilito, deshabilito, deshabilito, deshabilito. Esta también, también, también, también y también. Solo quiero. Esta. Y le voy a guardar. Ya la tengo ahí. Y le voy a dar clic aquí a esto. Lo cierro y voy a empezar a rellenar mi locker. ¿Qué voy a hacer para este locker? De momento lo voy a dejar ahí. Ya tengo mi oferta. Ya está preparada aquí en mi locker. Y voy a preparar mi oferta. ¿Qué voy a hacer? Voy a regalar un curso de CPA. Pero no de cualquier manera. Fíjate lo que vamos a hacer. Me voy a ir a Google Docs. Y en Google Docs yo ya tengo preparados estos anuncios. Dice, Earning with 5 Strategy. Ganancias con una estrategia de 5 dólares. Este método me ha hecho ganar dinero real. Escribe info si quieres más detalles. Algunas veces no es el dinero lo que te hace feliz. Nuevo año, nuevas metas. ¿Qué quiere decir esto? me va a servir para este inicio de año va a estar vigente todo el mes de enero después del mes de enero tengo que quitar esta parte porque ya no es nuevo año nuevas metas pero puedo poner otra cosa por ejemplo eh, metas de primavera o metas de otoño o metas para el día de los enamorados en fin tú, tú ya aquí le echas imaginación speak your mind and get paid listo este es un tipo de anuncio voy a, a este otro you can become a brand advisor. No importa en qué parte del mundo estés. Tenemos un nuevo modelo, un nuevo módulo llamado Brand o Marketing Advisor y muy poquitas personas saben acerca de esto. Déjame saber si estás interesado en aprender más acerca de esto. Y por último este otro. Qué gran manera de empezar el nuevo año, nuevo curso de afiliados de marketing. Tengo solo 13 días como miembro y si estás interesado, pregúntame cómo. Inbox me inbox me solo por inbox y te mostraré dónde quieres mil dólares en este 2022 inbox me por más info ganancias hoy con solo 5 dólares de inversión vamos a poner una foto una foto de ganancias en este caso voy a poner una de warrior plus por poner una que es sencilla y para sacarla me voy a ir me voy a ir a google y en google voy a poner Warrior Plus. Plus eh, Armin proof. Pruebas de ganancia. Y me voy a las imágenes. Imágenes. Y aquí me van a aparecer pruebas de ganancia. ¿Ves? Pruebas de ganancia. Pruebas de ganancia. Pruebas de ganancias. Pruebas de ganancia. Pruebas de ganancia. Hay muchas pruebas de ganancias. ¿Ves? Yo ya bajé dos imágenes que son las que voy a usar. Pero habíamos dicho que esto no es Black Hat que le vamos a entregar a nuestro visitante el contenido por el cual él nos va a convertir en la oferta que previamente estamos preparando. ¿Cómo busco ese contenido? Muy fácil. Me voy a ir aquí, a Google nuevamente, y yo he puesto The Most Successful CPA Marketing Strategies. Y me salieron estos resultados. Y, además, puse aquí CPA Marketing Course Free, y me salieron estos otros resultados. Yo específicamente he elegido este curso de Udemy porque Udemy tiene una autoridad. Entonces, como tiene una autoridad, yo simplemente he copiado el enlace de arriba y es lo que yo voy a regalar. El contenido a regalar es este curso. Tú eliges lo que tú quieras, pero en mi caso voy a poner esto. Ya lo tengo, le voy a dar a control C. Si no tienes un contenido como este, lo que tienes que hacer es esto que está aquí. A mí me aparecieron estas, una guía comprensiva de marketing CPA para el 2022. Y aquí está todo esto. Lo que tú vas a hacer es copiar todo, ponerlo en un Google en un Google Docs y eso va a ser tu Content Locker. También encontré esta otra de CPA, Market, CPA Marketing de Ultimate Guide. Y lo mismo, copias todo. Lo pones en un Google Docs, que va a ser este, Get My Strategy. I'll teach you all my tricks and exact process. Eh, a través de este PDF, aquí puede ser curso, course, will guide you, te voy a llevar por el proceso entero y paso a paso de cómo puedes hacer buen dinero cada día con CPA Marketing. It's free. Esto hay que ponerlo en negritas. Es gratis. Clic aquí. Y esto... Voy a ponerlo también con este fondo en negritas. ¿Ves? Y aquí voy a poner el Content Locker. Pero todavía no está construido el Content Locker. Así que vamos a construirlo. Me vuelvo a mi Content Locker y voy a poner el sitio del Content Locker, que en este caso va a ser mi Udemy. Me voy aquí, voy a copiarlo. Y si no fuera este, sería tu Google Docs. No temas por ese tema. Lo pongo aquí. Ahí está. Complete the offer below. Eso no lo voy a poner, voy a poner lo siguiente. Me voy a mi Google Docs y voy a poner esto. Get my strategy. Control C, me lo voy a poner aquí. ¿Ves? En esta parte de aquí. Míralo, ahora aparecerá por ahí. Complete a server to get my 1000 month TPA marketing strategy algo que les apetezca ves ya lo tengo completa la debajo para la... aquí tiene tres pero serán menos porque show offers yo les voy a poner solo una la oferta que yo he decidido una todo lo demás está igual después de completar este el recurso será desbloqueado este puedes cambiar de content acuérdate que aquí están las templates ves Puede ser esta, Human Verification, Shop Survey. Y lo mismo tienes que hacer si escoges esta, te vas a general. Y lo mismo, en lugar de Shop Survey, pones todo en MySQL, My 1000 mm, Plus Strategy GPA Marketing. Otra vez, solo una, todo está bien, esperando a comprar. El que lo completes. Ya está, eso es todo Tú puedes elegir la que quieras Vamos a suponer que sea esta Le voy a dar a save oh. Y voy a get links Este mismo, lo voy a copiar Me voy al blog de notas Aquí le voy a poner content Este Y lo vamos a cortar Me voy nuevamente a mi acortador Voy a crear el enlace Aquí Y le voy a poner en esta parte Porque yo puedo todavía Y vamos a ponerle 1, 2, 3. Strategy. Y lo guardo y lo copio. Lo copio y me voy a mi Google Docs y lo pongo aquí. Me voy a esta parte y la pongo. Aplicamos. Ya está. Eso es todo. Y ahora, como ya tengo aquí mis anuncios y la imagen que ya me he bajado, me voy a ir a Facebook. Y en Facebook te sugiero también que uses un perfil que no es tuyo. Y en Facebook lo que voy a hacer es Me voy a poner aquí en mi perfil el pequeño anuncio, este por aquí. Control C, me voy a ir a mi face, lo pego. Ves, earning with five strategy, this método bla bla bla, types more details. Vamos a poner, vamos a embellecerlo, vamos a ponerle ahí dinerito, porque eso siempre viene bien, así, y vamos a ponerle aquí este método, guys. Y vamos a ponerle este por aquí. Y type for more details. Y vamos a ponerle aquí. Un, una manita para abajo. Dos. Ahí. Y vamos a poner la imagen que yo ya previamente he preparado. Acuérdate que la imagen es de una prueba de ganancias. La abro. Ahí está. Mírala. Qué bonita. Y una vez que lo hayamos posteado en nuestro perfil. Vamos a darle share. ¿Dónde lo vamos a poner? En grupos. Pero desde nuestro perfil. Y aquí fíjate que hay un montón. Por ejemplo esta, mira, you, eh, you take country, bla bla bla, no rules, vamos a darle aquí. Y vamos a simplemente decirles lo mismo que habíamos puesto antes. En cuanto posteamos. Ya lo tenemos. Y así vas a ir poniendo en los grupos. Y cuando la gente comente o le dé like o lo que sea, tú lo que vas a hacer es decirles, claro que sí, aquí te voy a enviar el documento. Y les envías este enlace. ¿Qué enlace? Pues le vas a dar a compartir. Y le das a dar a copiar enlace. Entendido. Vamos a cambiarlo a todos. Entendido. Sin restricciones. Enlace copiado. Me voy aquí. A mi blog de notas. Y voy a poner enlace para responder a post. Ahí está. Lo vamos a cortar porque no queda muy feo. Pongo un enlace. Lo pego. Y aquí le voy a poner, por ejemplo, get my strategy y lo guardo, lo copio me voy al blog de notas lo pego, y cuando la gente nos empieza a responder nuestros posts en Facebook nosotros lo que vamos a hacer es decirles, vamos a decir, vamos a ponerles por ejemplo thank you for your interest here are my strategy vamos a ponerles good luck buena suerte y les ponemos el enlace de Google Docs, Pero el acortado este no y cuando ellos vayan ahí llegarán aquí y para tenerla tendrán que darle aquí y cuando vayan aquí lo que tendrán es el content locker le doy aquí Tachán tienen que responder eso si quieren ir a el curso, van a llegar a un curso seguro, porque nosotros nos hemos asegurado de que lleguen a este curso de IDEMI, que es de CPA Marketing y que es gratis, así que no hay ninguna clase de engaño con esta técnica de CPA, que es muy buena y está dando unos resultados geniales, te he dejado aquí ya estos tres tipos de anuncios, esta respuesta te he puesto este post para que tú lo puedas compartir y te he dicho cómo puedes conseguir el contenido para entregarle a la gente. No te preocupes que abajo te voy a dejar los enlaces que he usado para hacer este vídeo. Y además, si te has quedado hasta el final, hasta abajo vas a encontrar los enlaces para este archivo, este archivo y el Content Locker de Udemy. Lo vas a tener todo aquí abajo en la descripción, solo si llegaste hasta el final del vídeo, sabrás que lo tienes aquí, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, ahí lo vas a tener. Bueno, Marketer, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado este vídeo de cómo puedes conseguir 1200 al mes con Content Locker, con tráfico gratuito y sin engañar a nadie, es simplemente Content Locker y la gente va a recibir lo que tú les estás prometiendo. Lo voy a dejar hasta aquí, solo me queda agradecerte el tiempo que has dedicado a ver este vídeo, y recordarte, Marketer, que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!